<laughs> Good morning Oh Like you If I could take you up in paradise of above ¿Por qué los lentes de las cámaras son redondos pero las fotos salen cuadradas? Dios mío, yo no sé cómo se te ocurren estas preguntas. ¿En vez de cerebro tenés un agujero? ¿Un agujero <risa> no sería una persona que vende agujas? Ah, bueno, no, vos mal de la cabeza. Vos estás insano, insano. Si existen los insanos, ¿también están los inenfermos? involudos sos vos. Ay, tantas preguntas boludas me dieron hambre. Me voy a comer almendras. Si yo mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Basta, no me gustan tus preguntas filosóficas. Dios, ¿a quién le puede gustar? ¿Un masoquista? Si a un masoquista le gusta el dolor, entonces si se va al infierno la pasaría bien. Entonces para él el infierno es el cielo. <ríe> Carajo, basta con las preguntas. Ahora viene el albanil a arreglar el baño. Por favor, no le hagas preguntas, ¿ok? Hola, soy el albanil, vengo a arreglar el baño. Disculpe, señor albanil, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué tema? La pared el piso. Si un albanil es bueno, ¿se va al cielo por sus buenas obras? Ay, pero no. ¿Por qué los lentes de las cámaras... <risa> la bomba de la cara Ah, Winnie Pooh, pues, el asesino Eh, está bien ¿Eh? el pecho a better, uh, <laughs>